Eh, hola, aquí San Juan al aparato, aquí Nico al aparato. Oye, ¿me vas a dar cerita o no? ¿Cómo? Si me vas a dar cerita. No, qué va, qué va. Qué va, qué va. En plan de amigos, vamos. <risa> Hostia, es, es, es, es medio francés, medio amigo. O sea, es una, una mezcla de todo. Y medio de Vitoria ya también. Bueno, él es un culpable, o uno de los culpables, de cómo está diseñada la Link Race. Con lo cual hoy haremos un entreno. Nos, nos lleva a algunos sitios bastante guapos, pero sobre todo nos va a contar... ¿Cómo coño se diseña una bici? Venga, vamos para allá. Hostia, y suerte que has dicho que no hacía frío, eh. Que va. Tengo ¿Qué los bueno? cacahuetes congelados ya. Just a young girl with the queen. Oye, Nico, ¿no crees que podrías haberme traído a un sitio así como yo, elegante, trajeado? No, buscaba el peor sitio y no había peor. Es pues aquí, muy bien. Ah, muy bien. Y oye, cuando probáis bicis, ¿intentáis un poco esto? ¿Intentáis ponerlas a, ext al extremo, exprimirlas, etcétera, al límite para ver cómo, cómo reacciona o qué? Las, las condiciones de uso de cualquier comprador de bicicleta, vamos. Y aquí tenemos un lugar privilegiado que es Vitalia Gasteis, donde hay barro todo el año. Venga, <ríe> es una fábrica de barro. Venga, sí. Siberia Gasteis, tira para abajo. Yo intentaré que, que no me pase nada con esto. Ok. ¡Hostia! Joder. ¡Flipa, chaval! ¡Cómo lo tenemos todo? Oye, Nico, esto luego habrá que lavarlo, ¿no? No, no, eso es en seco. Ah, vale, Pero en seco mejor, lejas, ¿eh? Luego ¿Sí? soplas fuerte. <ríe> Pero muy fuerte, ¿no? Bueno, normal. ¿Como los barcos? Sí, eso es. Venga, eso es. ¡Vamos! A ver. Uh, la puta. Esto es lo típico. Señores, este en el vídeo no lo veréis, porque lo vamos a cortar. Acabamos de pegar. Uh, una apretada subiendo. Que A mí se me ha quitado el pie y he picado con el tubo el huevo, chaval. Y de repente digo, Farinelli el castrati se me ha puesto una voz así de pitufo. Que digo, estamos jodidos. Vamos, Nico para arriba, Oye, me... pero no me has dicho que hoy era una salidita tranquila. Sí, no es. <risa> pues hoy, el día que las hagáis duras, no me avises a mí, ¿eh? Oye, Alex, no, hay <risa> no me avises, no me avises. About being a big star They say you're basic They say you're easy You're always right ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos aquí? Patas del San Juan al aparato, aquí barro al aparato y aquí las patas. Mira, Nico, gírate, gírate, que quiero que vean estos gemelos. Igual la gente dirá, coño, Zugasti. No, no, no, no es Zugasti estos. ¿Tú qué, tú qué desayunas? Por la mañanas debes desayunar fuerte, ¿no? No, muy poco, muy poco. Ah, vale, <risa> poco, vale. Pero comer fuerte, sí, eso sí. Joder, madre mía, qué patas, qué gemelos. Y, oye, Guillem, enseñemos aquí un poco. A mí me han dicho que hoy veníamos aquí a hacer una salidita bonita para señores, y ni de bonita ni para señores o sea, llevamos una embarrada guapa y aquí me gustaría que enseñáramos esto es un caso único es el prototipo de la Lynx Race eh, que es la bici que voy a llevar durante todo este año en la Cape, eh, la Doble, etcétera y tal pero hemos ido a por el prototipo que es la primera que tuvieron para ir tocando cosas porque Nico es el jefe de producto de, de bici de montaña en, en BH y dijimos, coño, ¿quién mejor que el encargado de ver todo el producto para ver cómo subo, cómo bajo, o cómo llaneo, cómo me caigo, cómo voy apurado, para decir vamos a ver cuáles son los componentes que le metemos a la bici que te vayas a llevar dentro de dos semanas y poco a la Cape. Entonces, Nico, ¿nos pues vamos a salvar esto o no? Sí, sí, sí, sí, no hay problema. Bien. Mira, en base a lo que hemos visto hoy, pues lo seguro es que te vas a llevar esta bici que... Mira, es doble suspensión, pero no te va a penalizar en los llanos. Vale. Por el sistema que lleva, que es muy, efic muy eficiente. Y luego, claro, subiendo y bajando, vas a tener un agarre, un grip eh, que no vas a tener nunca con una rígida. Vale. Que claro, la Kate no es la Titan Desert. Entonces, hay que aguantar siete días. Sí y el terreno no es nada parecido a la Titan. Entonces aquí tienes el cuadro perfecto, la, mec la mecánica es lo mejor que te puedas llevar. Eso sí, vamos a hacer un par de ajustes. Vale. Porque aquí llevas demasiado material. Vale, hay que, hay que quitar cosas, ¿no? Tú me dices monoplato y desarrollo fuerte detrás, Eso ¿eh? es, eso es, hasta 50. Vale. Hasta 50 para llevarte por todos lados. Bien. ¿Vale? Vale. El electrónico no lo necesitas. Vale. Porque monoplato, bueno, pues es muy, muy sencillo de, de llevar y ahí te vendrá bien si cualquier cosa te pasa Cambiar un cable es fácil. Vale. Cambiar, un, un... Cambiar el electrónico y es más jodido, Eso, eso. Eso lo, lo típico tú mismo. que si te quedas sin batería, si se te queda clavada, eso, para eso. cuando vaya lejos, si podemos mejor manual eso, que electrónico. Eso, eso. Exacto. Exacto. Exacto. que estos días en los vídeos han generado más debate. Yep, oita, esto es para que el San Juan, que es torpe y no tiene ni puta idea, diga, diga tija para abajo o, de repente, haga así y diga, venga, tija otra vez para arriba. ¿Qué me recomiendas? ¿Me llevo la telescópica o no me llevo la telescópica? Desde luego que te llevas este chisme a la <ríe> Eso eso mira, en la Copa del Mundo ya lo están llevando todos, vale. así que cualquiera lo debería de llevar. Vale. Es un plus que vamos, en, en descensos muy, muy empinados, te salva la vida. Claro, esto te sirve para que cuando hay un descenso, o muy empinado, o muy técnico, que no estés cómodo, le das, bajas el con lo cual, hostia, vas aquí abajo, es como si fueras fuera de la bici, te da un punto de gravedad fantástico, y al final, lo poco que te penaliza en peso, te salva la vida en siete días de carrera no lo vas a notar el peso venga y qué más tenemos por aquí pues el tema de las horquillas y de las suspensiones de bloqueo eh, sí que vas a llevar uno vale que eso es más psicológico que otra cosa pero que sepas que esta bicicleta no necesita ningún tipo de bloqueo por el sistema que lleva. Vale. Pero ahí llévatelo, porque vale. así no nos podrá fallar. No fallar. Vale, sí que es verdad que me contabas antes cuando estábamos en la salida que me decías, mira, el bloqueador, tener un bloqueador aquí, tal y como están paridas estas bicis, es más psicológico que otra cosa. ¿Por qué? Explícamelo. Bueno, pues el sistema funciona de tal manera que cuanto más pedaleas, más caña le das al pedal, menos bombea la suspensión. Es decir, el bloqueo... Nosotros lo sustituimos por un desarrollo bien hecho de la suspensión trasera. Entonces, no necesitas llevar ningún cable añadido, ninguna funda, ningún bloqueo ahí en el manillar que molesta más que otra cosa. Vale. Pero bueno, para que no falle la cabeza, <risa> ahí te lo llevas. Llevo solo un par de meses con esta Lynx y yo soy medio patoso. ¿El periodo de adaptación crees que ya lo he pasado bien o qué? Yo creo que sí. Visto lo visto hoy, te la llevas ahí a la Cape y a Arrasar. Bien. Hay que decir solo una cosa más, entre estas subidas, cosas que hemos hecho, bajadas, barro, etc. Hay una cosa que tss, aquí todavía no habéis podido apreciar, que seguramente en una semana, es decir, nos quedarán 10 días para la cape, nos llega la bici con todos los componentes, personalizada, pintada y con más de un jabalí por ahí. Yo creo que, tss, paciencia, que cuando la veáis se os van a caer los cojones al suelo. Nico, ¿vamos para allá o qué? Eso, digo Venga, a darle duro. ¡Vamos para allá! Mira, les voy a denunciar a todos estos ante el Tribunal de La Haya, el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, o sea, me tienen explotado, parezco, ¿Parezco? ¿sabéis lo de...? ¿Cómo se llama esto? De... Un niño que <risa> no hace nada Eso parece, tío <risa> ¿Sabéis lo del de las... escarabajo? Que está patas para arriba, así <risa> No se puede levantar modo pues yo, yo soy un escarabajo Todo el día me hacen entrenar Grabar vídeos, me tienen explotado No me dan ni las gracias ¿Sabéis? Solo me quieren parar y, no, y luego no, no me dan amor Entonces, día 9 de junio Organizado por la Sociedad Ciclista Vitoriana Una marcha En bici de carretera para todos los públicos a los que vamos a participar, todo el equipo de menos cabeza más corazón. Pela no, eh, tranquilo. Bueno, sí, pero no, pal, pela, tranqui, tú no tienes que participar. Os esperamos, todavía podéis inscribiros, link aquí abajo. Entonces, si queréis venir a la prueba Victoria, os estaremos esperando. Yo voy a hacer las denuncias y a vuestras que estoy talcojones. <risa> Eso hacer <¿Denuncio? risa> algo. Denunciado en de Science. Del... <risa> eh, paparaxis, ¡Foto no.